Continuamos con el tutorial de BitWiddy Studio. En este video vamos a explorar las herramientas de edición de notas MIDI que se encuentran en el inspector. Para ello tenemos que seleccionar algunas notas MIDI con las cuales queremos trabajar. No es necesario seleccionar todas las notas MIDI. Inclusive de una sola nota MIDI podemos trabajar con estas herramientas que se encuentran aquí. Pero yo voy a utilizar todas las notas MIDI de este loop. Y la primera herramienta que voy a utilizar es la herramienta de duplicado de notas MIDI. El botón se llama Duplicate. Y lo que hace esta herramienta simplemente duplica la selección. Y observen que me ha duplicado las notas MIDI. La siguiente herramienta se llama Legato. Lo que hace esta herramienta es rellenar todos los espacios vacíos entre notas MIDI yo voy a dejar algunos espacios para ver cómo funciona esta opción seleccionamos las notas MIDI que queremos editar en este caso que queremos afectar mediante la opción de legato y observen cómo todas las notas MIDI rellenan todos los espacios que existían voy a dar control Z la siguiente herramienta se llama Reverse al tener seleccionado ciertas notas MIDI o un rango de notas MIDI y presionar este botón Reverse Observen cómo las notas MIDI cambian su posición en forma invertida podemos volver a invertir las notas como se encontraban antes la opción de Reverse Pattern es prácticamente lo mismo la única diferencia entre esta opción y la opción Reverse es que este Reverse Pattern solamente cambiará el orden de las notas MIDI pero no el contenido, es decir las automatizaciones que tengan las notas MIDI, que eso lo vamos a ver un poco más adelante cómo podemos automatizar los eventos por nota MIDI. En el video anterior vimos cómo subir o bajar de octava un rango de notas seleccionadas con Shift más flecha hacia arriba subimos de octava o Shift flecha hacia abajo pero aquí tenemos estos dos botones Octave Up y Octave Down que es prácticamente lo mismo pero con solamente un solo botón podemos subir o bajar de octavas la selección de las notas es decir esta selección o cualquiera que nosotros hagamos no necesariamente tienen que ser todas podemos subir y bajar estas notas seleccionadas por octavas lo cual es muy útil seleccionar varias, bajarlas. Estas también podemos subirlas, etcétera. Ahora vamos a ver una opción muy útil, que es la opción de escalar por mitad. Al seleccionar un rango de notas, podemos escalarlas a la mitad, pero mantener la proporción que tenían anteriormente. Observen que estas notas MIDI mantienen su proporción, pero por mitad podemos duplicarlas y podemos seguir jugando con esto podemos hacer un reverse y en cuestión de segundos podemos cambiar el orden de estas notas MIDI y podemos crear una melodía muy rápida de una forma muy creativa inclusive podemos seleccionar todas y volver a hacer otra escala y volver a duplicarlas es cuestión de jugar con estas herramientas e ir experimentando. Como podemos escalar por mitad, podemos escalar al doble. Voy a dar control Z. Voy a seleccionar todas las notas MIDI y voy a escalarlas por al doble. Sin embargo, para que esta opción funcione mejor, yo voy a ampliar el área. Ahora sí. Escalamos por 2 y observen cómo las notas MIDI se escalan al doble. Voy a eliminar estas notas. Selecciono estas y las escalo al doble. Al doble. Y observen cómo se escalan todas las notas manteniendo su posición, pero las hemos escalado al doble del valor que tenían anteriormente. Supongamos que hemos tocado estas notas MIDI con un teclado MIDI y las hemos capturado, pero observen que ninguna de estas notas MIDI se encuentra alineada a la rejilla ya que esto pudiera ser una especie de, como de factor humano de imperfección no tiene que ser a, precisamente que se alinean a las rejillas entonces si quisiéramos nosotros alinear todas las notas MIDI a la rejilla para eso existe la opción de cuantización que es la que se encuentra aquí al presionar este icono se abrirá un menú de opciones y aquí podemos seleccionar diferentes valores de cuantización por ejemplo quiero que se cuanticen a un 16avo puesto que es la rejilla que tengo seleccionada o podemos cuantizarlas en cuartos, yo voy a seleccionar un 16avo y presionamos este botón de Quantize Time y observen que todas las notas MIDI se ajustan a la rejilla automáticamente voy a dar control z porque también existe un atajo de teclado el cual es Q de Quantize seleccionamos las notas MIDI y cuantizamos y ahora sí todas las notas MIDI se han cuantizado de forma satisfactoria y ya por último si seleccionamos unas notas MIDI podemos silenciarlas con el botón mute Observen que ha cambiado el color de estas notas MIDI. Podemos seleccionar múltiples notas y podemos silenciarlas. Esto es muy útil, por ejemplo, si trabajamos con loops de percusiones. Podemos silenciar, por ejemplo, algunas percusiones como claps o hi-hats para escuchar el resto de las percusiones. Y ya podemos desmutear estas notas MIDI sin ningún problema. Experimenten con estas herramientas, realmente les pueden sacar mucho jugo y sobre todo que son herramientas que nos pueden ayudar para ser más creativos en nuestras composiciones.